¿Qué significa para mí el cabello? Bueno, eh, hay una anécdota y me parece muy bacana y que fue que cuando a mí me fueron a bautizar y muchos se han preguntado por qué todo el mundo me dice coco en la ciudad y en todo lado, fue que el cura cuando me quitó el gorrito para echarme la agua, dijo, hey, pareció un coquito y desde eso me dicen coco. Pero ¿qué pasa con el cabello? Eh, es, es para mí la sensación, es para mí la belleza, es quien te da la, la, el perfil de la cara, es quien te da la identidad, es quien te... Te ayuda a estar permanentemente bello, como te quieras sentir. Este cabello es fabuloso. Le echas agua y está listo.